I think they're all really brilliant, and they're really cool. And uh, I mean that's obviously the reason why you're there uh because you were yeah, you know, you, you came so far, and all the ideas son are, are, you know, Comenzamos a revisar las ideas los the vídeos que ellos propusieron. Y bueno, nos sorprendimos un montón de lo avanzado que tenían las cosas. ¿no? Latinoamérica de alguna manera tiene una identidad que es segmentada, pero sí hay como un lenguaje conjunto que nosotros podemos compartir. Eso hace que sea fácil, por ejemplo, que conformen equipos gente que no se conoce. ¿Listos? Sí. Ok, comenzamos. Ah, innovador puede ser una... Sí. Pasión de ella. que, pasión, que a Todos tenemos de acuerdo en que ayudar a la gente es un valor fundamental. Integración. Que las personas que tienen más disponibilidad a pagar pagan y subvencionan a las personas que no lo tienen. Perfecto. Educate people on how to have good healthy foods and how the food is produced. ¿Y nosotros repercutimos en qué? En agencias de viajes, repercutimos en guías locales, en alojamiento y también en ONG. Pero con la que se va a cambiar todo un futuro. Vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo, por la cero. La experiencia es excelente. Estoy aprendiendo muchísimo. Ah, yo muchísimo. Yo muchísimo. Pues estoy conociendo muchísima gente que me está ayudando, se vuelcan, nos volcamos los unos a los otros muchísimo. Una cantidad enorme de información, de, de input, de, con una enorme felicidad de estar aquí, de estar a aprender y intentar absorber todo, todo aquello que, que me tienen dado. Lo más interesante de participar en este tipo de proyectos y en especial en, dentro de la red Emprendía es... Eh, Juntarte con gente que tiene o ha tenido o tendrá los mismos problemas que nosotros hemos tenido ya no a nivel técnico porque cada uno de nuestros proyectos es muy diferente, pero sí a un nivel eh, empresarial, a un nivel de, de emprendedor. Yo creo que el aprendizaje máximo está en charlando con, con todos y dando me permitió a mí más que nada como conocer a fondo lo, lo que ofrezco, quiénes son mis, mis usuarios, eh, cómo, cuál es mi estrategia de mercado otras culturas, otras formas de pensar, pero tenemos ideas muy similares en cuanto a los modelos de negocio y esas cosas. Y ha sido muy divertido porque hablamos con otras personas y las personas tienen siempre algo a acercionar, algo a decir, nada más. Todos compartimos algo que es el espíritu de emprendedor y un poco la juventud también. Lo que estamos haciendo en esta FabLab Experience ¿no? sí. es justamente que todos los participantes de IDEOP Puedan desarrollar un prototipo tridimensional, ya sea cortado en dos dimensiones o impreso en tres dimensiones y que además le puedan meter un contenido electrónico. Nosotros estamos desarrollando el proyecto de tacones ajustables. Es básicamente decir, tengo un zapato de 9 centímetros, tengo uno de 4, tengo uno de 2. Para mí ya es un logro estar aquí. ...y lo está aprovechando a lo máximo... Me, ...me está enriqueciendo como persona, la verdad, me gusta. Hay un ambiente muy bueno, muy sano... ...ya no de rivalidad, sino de, de, de colaboración... ¿no? ...todos nos apoyamos unos a otros... ...damos consejos, pueden ser buenos, pueden ser malos... ...pero estamos ahí creando, pues entre todos... Eh, ...dando lo mejor de nosotros a, a los demás... ...y eso es muy enriquecedor... ...y, y es inspirador incluso. Todo el mundo eh, se apoya en los conocimientos que tienen... Y es un, lo que llaman un coworking de verdad. En realidad nos estamos apoyando todos sin ninguna rivalidad ni nada. O sea, aquí ya es lo que dicen que ya hemos ganado, ¿no?